no entra nada, no entra bombero, nada o sea, acá si te accidentaste o si te está quemando una casa, arreglátela como puede y como no es durado no tenemos agua potable ni nada, solamente tenemos unas cubas que nos dan en el aguatero, nos dejan agua y eso lo usamos, lo que lo usamos para la ropa, para bañarnos para, para, para todo la... sí, es un, eso es un, no se puede apagar. es un vecino es un vecino el que trae agua en su camión para ayudar a todos no es que viene alguien de afuera, no es claro, un vecino no es que, que está acá no, en la toma cargan agua en su camión y, y nos ayuda a, a todo. No es que viene alguien por la municipalidad o algo, y si le llama un camión de agua. Para la, para. Somos nosotros los vecinos los que nos manejamos, no somos nada. Eh, ¿Tu nombre era? Juan. Juan y? Luciano. Luciano, y para entender la, la organización, ¿usted tiene una idea de cuánta gente hay, cuántas familias, si están llegando más? Si sí, día a día se está llegando más. Está llegando algún más número, porque, ¿Manejan algún número? Y calculamos unas 300 familias. Sí. Más o menos, ¿no está seguro? 300 300, 300. 300, 300, familias bueno, de acá. Y cada por, día se está viniendo más. Porque, porque que... si nos vamos allá a la punta, eh, sigue hacia ¿sí? abajo, sigue. sigue, sigue por para allá, allá, y... para allá por sí, sigue. ¿Sí, sí. ¿Podemos ¿La ir la por allá? Bajando, hay más casillas todavía. ¿A dónde? Ahí cuando está bajando la barda están pegadas las casillas. Uh -huh. están, vos, vos, vos mientras vas bajando, vos ves las casillas que están están apenas, están por caer y nadie nos viene a ayudar acá en la toma. Todos los vecinos, cuando, los que podemos, mientras lo podemos, lo ayudamos. No lo podemos... Hagamos fuego porque nadie nos ayuda acá Nadie te ayuda, ¿cómo es tu nombre? Johnny Johnny Bueno, eh, ¿te parece que caminemos un poco para allá o quieren, ustedes dicen para que volvamos? Norte, para, sí, para, para yo, allá pero... eh, Lo impactante es que un poco lo que les había comentado a César La cantidad de, de, de infancias, ¿no? Sí, eh, sí. Para tener idea de lo que hablamos De una de las provincias con la mayor cantidad de recursos de, del país este, Y esta situación ¿no? eh, de, El tema de la criminalización hacia la pobreza y un, un hecho histórico. ¿no? Eh, esta ciudad le regaló a las familias más ricas, donde se incluye obviamente a la familia del gobernador, todo un predio para hacer una cancha de golf. Se lo regaló al lado de un sector carísimo que es pegado al río <muchas> todo leño todo leño y no todos tienen garrafa tampoco electricidad con eléctrica eso no porque encima tenemos una luz que la luz eh, por eso de que no tenemos luz porque la luz nosotros la tenemos fundida que si se enteran que nosotros tenemos luz por eso que no tenemos foco en la calle nada nos cortan de vuelta la luz de, y tenemos una luz mínima que ¿Es pueden cortar la luz ¿Es, es posible o sea legalmente sabiendo que hay familias sí, es, con bebés y eso mira eh, lo, lo están haciendo lo están haciendo y e incluso en, lo, en los últimos robos de cable prácticamente estuvo metida la, hasta la propia cooperativa, la fiscalía también sabía, y no hacían nada. Por eso yo te decía, hay una orientación del gobierno que es desalojarlo por los lo vía de los hechos. Es de dejar que no te asienta, que no puedas crecer, que no tengas ningún sí, servicio sí. y que por esa vía te vayas. Pero eran eh, era 700 eh, eso, metros. Acá lo hicieron también, eh, abajo, pero ¿cómo se llama? te sacaron 20 metros nomás como bien porque ellos justo lo alcanzaron a ver entonces no se llevaron todo y acá sí, nosotros nos sacaron de allá hasta acá, 300 metros de, acá. Y de de ese que viene con 380 y 220 que viene de 4 cables y eso nosotros lo trataba a pulmón como decía él nosotros presentamos sí. los papeles los recibos que nos no habíamos comprado no, no, no, no, no, no, los todo cables nosotros pues, los pulmones presentamos los papeles que los cables eran legales porque los compramos y no se devolvió nada no se reconoció nada todo eso fue perdido. Son robos. Nos robaron. Es así, simple. ¿Y 700 metros nunca más hubo? No, 700 metros sí, encima son de 4 hebras, acá la cuenta, 1400 metros. No sé. Entonces con los que quedó, yo, yo soy que electricidad, sí. con lo que quedó, los abrimos, así como están ahí, hicimos uh -huh. de 2 hebras Y para poder llegar a los más 5. Pero eso no es, eh, no, no es iluminación, ni mucho no, menos, nada, para tirarla. Nada, eh, así, prende y apaga, prende y apaga, no te dan heladera, no tenés nada como será tenemos gente en caso de una nena que tiene síndrome de down allá, y ella sí o sí necesita comer todo licuado, necesita todo, y hay así, varios casos de los niños que tienen sus medicamentos, las claro. su cosas de la heladera que sí o sí necesitan el frío para conservar lo que es medicamento, comida, y no, no lo pueden hacer, no lo tienen, no pueden usar la heladera, no pueden nada. Estoy no, viendo... No, no los dejan tener una buena red de, de luz. De luz. Claro. Porque nosotros lo podíamos hacer por nuestros medios, pero vienen y nos sacan las cosas, nos cortan los cables y, y no, o sea, como que sí o sí los quieren, no nos dejan pedir, claro. eh, no los quieren dejar avanzar para no quedarnos, no acá, ¿no? acá hay criaturas, hay gente que, que está enferma, que está, que sí sí está ancianos, gente grande, o sea. Eh, Cuéntenme lo del agua, cómo. Un, algo tan fundamental como el agua para los bebés para no sé tomar un mate para lavar la ropa para en, vivir. en los bidones de Aqualip, en esos bidones sí, los vamos bajamos a buscar abajo y si no en, viene un camión que les vende también los bidones de agua pero el, no todos tienen la posibilidad de comprar el bidón del agua cuánto es un bidón de agua 400 pesos y por no, cuánto te dura y depende de qué gasto si tengas no vasudan, Cinco 5 días como mucho, si lo usas para tomar agua nomás. Claro, porque porque criatura, si vos tenés que cocinar o hacer algo más, olvídate que te dura menos un día. Y 400 nos cobra el camión que nos trae los toten. O sea, que de eso, dos, dos en la semana tenés seguro, entre ropa, bañar las cosas, los nenes que tienen criatura, todo. Y hay que tener, todos los dos veces a la semana, 400, 1200 con el calcoso del agua. Todo comer, el porque eso es toda una lucha, tenemos que comer. Eh, la garrafa, el gas, porque a veces te, no te queda otra en las noches calefaccionarte con un poco de gas de tu propia garrafa porque te, te morís de frío acá, ¿no? Acá en la altura esta te pe un viento te pega pero fuerte y trae frío. Es vivir, es vivir el día a día, ¿no? Eh, no podés comprar, no te, no puedes comprar la carne porque se te pone feo, no puedes comprar pollo, se te pone feo, verdura, no la puedes mantener mucho porque se pone feo. O sea, si no tenés la plata para comprar el día a día, te caes de hambre. Sí, por eso que acá nosotros decidimos entre los vecinos a pulmón de nosotros hacer el merendero y el comedor. El comedor funciona sábado y domingo. ¿Y el comedor dónde está? Ahí donde estábamos recién Allá, en la esquina. Ese sí. es el comedor. Ajá, por eso le hacía señas yo que ahí estaba. ¿Y, ¿Y, y cuándo, cada cuánto funciona? Eh, sábado y domingo nocturno, porque no hay recursos como para hacerlo todos los días, que es lo que claro. uno quisiera. Pero es todo que uno, uno, uno, uno se mueve, va y consigue una, una bolsa de papa, una, un zapallo y así. Pero son cuántas viandas que... están preparando más y sí, ¿no? no sé, ¿sabes? pero calcularle unas 50 viandas que no porque... alcanza para todo no, no, alcanza porque llega y la no gente llega y para... no queda No queda comida y, y te parte del parte corazón Porque son, eh, se van pidiendo para la comida y no, no llegan Entonces capaz que es el único plato de comida que tienen en, claro. en la noche Y que tomen, Si no hay, acá no hay negocios Tienen negocios acá pero no tienen Tampoco para mantener eh, lo que es carne y todo eso. Tienen lo básico nomás. Eh, el no quieren, y caminamos para allá y, y contame un poco lo del merendero. No, y el merendero lo hago acá en mi casilla yo. Pero también todo a pulmón, como ser, eh, como ser ahora que trajeron una ropa, una marcaría una leche, pero hay días que no hay. Uh -huh. Y yo salgo a conseguir, yo le consigo a mi hermano allá una caja de té o algo, y aunque sea un té un de cocido yo le hago. Y lo que es para el pan, eso yo la amaso, yo le hago las tortas, rojitas, acá en mi casa. ¿Eso lo haces con tu compañera? Eh, sí, no, no, yo sí solo. ¿Solo? Yo con el vecino que me ayuda, no, uno que otro vecino que viene a ayudarme, con mi vecino. Y nada. Bueno, ahí me ha tocado hacerlo solo también, pero no, no, no eso a mí no me molesta. ¿Querés pasarnos la data para los que quieran eh, venir a ayudar? ¿Cómo se llama? Eh, pues, sí, ayudar es. Ajá, ayudar es vivir, que se llama pero tenemos un caso que allá acá abajo también, hay otro que le pusieron el mismo nombre. Ah, sí. Claro, entonces Pero, vamos a ver si lo cambiamos también, porque por ahí se mezclan las ayudas y eso y van para, para otro lado. ser acá no, no han venido, van casi todo allá abajo. Tal, que yo, mientras tal. yo tenga movilidad, no más. si no se sé, habla con la solaridad de alguno de los vecinos que pone su vehículo para acercarse a buscar alguna cosa o algo. Todo, ¿no? Todo sí, lo que viene. Lo que todo lo que, sea, lo que sea, lo que viene. Para el comedor, tanto como para el comedor, como para el merendero, tanto como abrigo como trazada, como nylon, que es lo esencial. Eh, hablábamos recién de que no, bueno, el tema de la luz, el tema del, del gas, el tema del agua, este y el tema de la policía, ¿cómo se porta con los vecinos? Me imagino porque también si tenés algún quilombo, ¿a quién llamás? No, no la, no, policía. la policía, vos la llamás para acá, que eh, me están robando, no, te, no vienen. Es como que esto está clausurado, como que tienen... Eh, prohibido la pasada para venir a ayudarnos, pero ellos vinieron, entraron el para cortar el cable, entraron lo más bien y a escondida. Entran, lo firman, firman a las personas, los que estamos acá. Eh, o man, tiran drones, porque vienen con drones, se pone el móvil ahí en la entrada y entra el, el drone a ver si, te, si tenemos luz, qué estamos haciendo, cómo está la cosa acá adentro, pero para venir a darte una mano como. Eh, eh, y a los drones, para ahí, se mandan los drones y vienen los drones, hay, hay o, drones. o vienen ellos firmando, o entran por acá, firman sí. y se van. Pero, y también firman los acá, cables, ah, ¿verdad? Hay una, hay una nene, una nena, algo, y ya está firmando, está, sí, sí, está sí. como que está sobrepasando la misma ley, que la ley la tendrían que hacer ellos, porque a un menor de edad y haciendo esas cosas no podés venir y firmarlo. ¿Qué sabemos con qué intención no está firmando? Porque claro. por ahí ingresan hasta en autos particulares a firmar, ¿entendés? Y no sabés si están filmando para ayudar o para alguna cosa o firmando para alguna, algún, alguna cosa algo para hacer algunos de los nenes, alguna cosa, eso no te sí, da, no te tío, da un no, no, la, que la da nadie No lo saben ni los padres, nadie No, claro Cuando, cuando lo sacaron los cables pasó que pasaron firmando, eh, pasaron firmando dos noches seguidas y al otro día como a las 5 de la mañana 2006. los sacaron los cables Porque ah, pasaron increíbles. firmando, sí, nos vimos, los vimos, nosotros mismos pasaron filmando y nosotros dijimos oh, Encima con una cámara, pasaron a ser sí, no, seguimos... no es que con un celular, nada, sí. Ah, y... ¿Qué hacen, no, no, César, un no. trabajo de inteligencia? Sí, a La policía es, contra es, la vecina? es un trabajo de inteligencia y por sobre todas las cosas también es un método de regimentación, de vigilancia, de control social, eh, porque justamente está la idea de que, de que en esta toma hay ciertas cosas oscuras y por lo tanto eh, quieren meter esa idea también, es, una, es seguir estigmatizando. Eh, lo que ocurre siempre Pero bueno, la realidad indica otra cosa Que acá hay gente que quiere salir adelante Dale, Hacemos un bloque más, podemos ir para Dale. allá Vamos a un corte y ya Venimos con más cartables